En el marco del proyecto Localidad Eficiente del Programa Localidades Eficientes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, este viernes 19 de agosto fue presentado públicamente el proyecto que llevó adelante Granja La Esperanza Zavalera. Estas medidas que como hablábamos hoy... Eh congenian el, el confort y el ahorro, ¿no? Es decir, lograr un mayor eh, confort para los usuarios eh, y al mismo tiempo relacionado con el ahorro eh, y bueno, y, y realizando así eficiencia energética, pero también eh, por medio del cambio de hábitos, eh, controlando el consumo, como, como realizaron ellos, ¿no? Eh, se realiza un proyecto integral que, que realiza tiene un impacto eh, muy importante en, en los usuarios, en el uso y en el disfrute eh, que tienen de la energía. La institución se presentó a la primera edición de este llamado y resultó seleccionada otorgándosele la suma de hasta 350 mil pesos para realizar un proyecto de eficiencia energética. Para la granja significa mucho, significa eh, una, mejora para, una mejora para los este, usuarios es lo que siempre se está trabajando eh, también mismo para la granja, no porque hay elementos que se han colocado que ya estaban obsoletos y bueno, se cambiaron esos elementos que es para beneficio de la, de la granja en el caso del de tambo eh, se cambió el, el aire de la cámara de queso este, se colocó un inverter y para la y el agua caliente también para el lavado de todos los equipos de, de la granja. Esto es beneficio para todos. ¿Cuánto más invirtió la granja, además de los 350 mil pesos que aportó el Ministerio? Eh, al final, la inversión de la granja, que pensamos que iba a ser este, alrededor de 90 mil pesos, con el apoyo del Fondo Región Colonia, como ustedes ya lo escucharon. Y apoyo del municipio, eh, lo que invirtió la granja fue alrededor de 20 mil pesos, más 111 horas honorarias de distintos actores, y actores de la granja y, y otros que no eran de la granja, ustedes vieron que la persona aquella que tuvo. ¿Actualmente cuántos usuarios tiene la granja? Actualmente cuenta con 34 usuarios. La arquitecta Melisa Martínez fue quien propuso y gestionó el proyecto. Lo que se hizo fue en principio una auditoría de eficiencia energética para ver los puntos vulnerables a nivel energético de la institución y luego se hizo la, la propuesta de las medidas más, eh, más significativas y que tenían un mayor impacto a nivel eh, energético, económico y, y además en, en la mejora de la calidad del servicio. ¿En concreto qué cosas se hicieron? Se implementó eh, un sistema de calentamiento de agua para las duchas eh, con un colector solar, eh, con un tanque de 300 litros y, y calefones de ciento, eh, tres calefones de 110 litros. Después se, se puso un sistema de, de calefacción eh, mediante una estufa de, de alto rendimiento a leña. Se cambiaron cuatro luminarias de mercurio por luminarias LED exteriores eh, Se cambió el aire acondicionado de la quesería por uno de eficiencia clase A y un termotanque para el lavado del tambo, que es eh, una tarea diaria y que se hace en, en dos horarios en, en el día. Y que también se, se, se cambió el calefón que había por uno de eficiencia clase A. ¿Se estima lo que va a ser el ahorro? El ahorro en realidad eh, depende de... Mmm, de, depende de, del uso general, no, no es tan lineal, pero se estima aproximadamente unos 5.000 kilowatts eh, hora a año. Eso se traduce en unos 25.000 pesos al año aproximadamente. Eh, sí, sí pues, más o menos. Por estimar un número, pero se suma también, decía que eso es algo que hay que contemplar, otro elemento importante, que se suma confort, tanto lo que es el tema de agua caliente, también de calefacción en la granja, como en los aspectos productivos. Sí, sí, sí, tal cual, sería, sería algo así. El proyecto contó además con el aporte económico del Fondo Región Colonia para ampliar la inversión por fuera del monto otorgado por el Ministerio y del municipio de Juan Lacalle, que colaboró con la colocación de cuatro luminarias así como de un vecino que confeccionó las estructuras metálicas.